Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Interesante conversación, cátedras de comunicación y periodismo con el profesor Darío Cuba. Deberíamos de tener una sesión así, Darío. Cátedra de comunicación con Darío Cuba. Darío, has hecho una radiografía de la situación mundial ante el conflicto de Ucrania y Rusia, viéndolo de la óptica de la comunicación, hablaste de la fake news y demás. Hablaste que muchos años atrás ya tú escribías sobre esto. Darío, pero hoy vemos que... La comunicación, los medios, cualquier persona con un celular difunde un hecho que ocurre en el momento. Cualquier persona ya escribe dos, tres líneas en una red social y la sube y la cuelga y luego eso se convierte en tendencia. Desde tu óptica, Darío Cuba, como maestro del periodismo y la comunicación en República Dominicana, ¿cómo ve ese proceso de evolución del periodismo digital? Mira, este aparato originalmente comenzó siendo un teléfono. sí. Bueno, hacíamos llamadas a través sí. de él. Se, los software fueron mejorando su calidad. Sí. Apareció... Bueno, ahora prácticamente la mayoría de las cosas que uno hace son un alto porcentaje en inglés, sí. otro <risa> lenguaje de la calle, otro un sí. poco menos de castellano. Entonces aparece el WhatsApp. Sí. Muy bien. Se aparecen las redes sociales. Uh -huh. Aparece otro software, otro medio que le llaman medio de comunicación, Que se llama YouTube, sí. YouTube, muy bien. Si la gente sueña con un canal de YouTube, sí, sí, sí, porque entonces dicen cuando yo tenga mi canal de YouTube, sí, yo lo sí, voy a monetizar, sí, sí, sí, es decir, voy a hacer dinero con esto y voy a vivir bien porque fulano y fulano, aquí hay por lo menos no pasan de cuatro sí. personas que tienen entre 15 y 20 años trabajando esas, esas, esos medios que dicen, no, yo vivo bien porque yo recibo 5 sí. o 6 mil dólares, 7 mil dólares, y cualquiera pensaría que es un lote que comenzaron ayer. Lo primero es que yo debo decir, bueno, Facebook funciona, la cara de la, la, el libro de caras, sí. Facebook, sí funciona, pero las reglamentaciones que tiene Facebook son mucho más estrictas que las que tiene YouTube. Bueno, y ajá, ¿y cómo es eso? ¿Influyen? Sí influyen. Todo depende del blanco de público al cual tú te dirijas. Las redes sociales, todo lo que se publica es cierto. No, hay un alto porcentaje que es solamente la, el morbo periodístico sí. o el morbo de la información. Las informaciones deben ser recogidas, deben ser verificadas, deben ser clasificadas y dadas a conocer. Sí. No es cierto que una persona que ve un, un accidente, lo graba y lo sube, ya ya eso es eso no es periodismo. Eso es noticia, dicen, no, eso es noticia, yo tengo los lo últimos minutos, lo dicen. Pero inclusive, eh, inclusive se generan trastornos en las personas que ven esto, sí. fundamentales. A nadie que se le ocurra que se le muere un familiar en un accidente y se entera por las redes porque le llega... Porque algún desaprensivo subió esto, uh -huh. se le genera un trauma, fundamentalmente. Dice, bueno, la televisión digital. Sí. Aquí en República no hay televisión digital todavía. Eh, se habla mucho de un streaming. Ah, ah bueno, streaming. eso es otra cosa. Sí, okay. No, no, vamos a llegar ahí. Muy bien. Eh, la televisión digital, cuando, haga, cuando se produzca el apagón análogo, sí. que será en diciembre de este año, de este año, de este año bajo el sistema TSC. Sí. ¿no? Todas las frecuencias, 600 MHz, 700 MHz fueron, eh, fueron entregadas a la Indotel Y entonces, bueno, ya se hizo toda la distribución de los canales ya tiene y las cajitas para los televisores eh, Que puedan recibir la televisión digital sí. eh, se Va a ser entregada a los pobres, a, la, a los autores carenciados Y las antenas también Bien, televisión digital para diciembre Ahora, ¿qué pasa? La televisión vía streaming, que se llama... Televisión over the top, Muy bien. over the top, vía streaming, es vía internet. Que tiene cobertura nacional, que tiene cobertura internacional, pero que los que tienen canales de ese tipo, también corren con la suerte de que pueden utilizar los sistemas de cable para difundir su contenido, ah, pero de malas redes sociales. Okay. De manera que entonces tiene una cobertura bastante amplia, y bastante interesante Con una participación de mercado ¿Qué pasa? Estos canales que han sido líderes Clásicos y que tienen una gran inversión Tienen la La La, la creencia sí. La acreencia De los eh, empresarios Clásicos y internacionales que colocan su publicidad En estos canales Que cosa que yo aplaudo bien ¿Por qué? Porque hay que fortalecer Estas inversiones Hacer televisión es muy caro, sí. Robert eh, la factura eléctrica, eh, eh, todo el andamiaje que hay aquí, la inversión que hay aquí, de alguna manera, y la cantidad de gente que trabaja aquí, sí. de familia de manera directa. Bueno, entonces tú tienes, dice, YouTube, YouTube para tú poder recibir algo de dinero, tiene que tener mínimo 4.000 horas sí. y más de 1.000 seguidores. Robert, eso hay que confesarse con Jesucristo. Oye, me dio, mira, toda todo una carrera, es una confesarse carrera. Confesarse con Jesucristo para tú hacer 4.000 horas. Ahora, ¿cuánto te cuesta cuatro 4,000 horas para tú colocar la Cada programa cuánto cuesta? Cuando tú te pones a sacar eso, tú dices, bueno, pero ellos me están devolviendo lo que yo invertí. Ahora, ¿tú puedes colocar publicidad en YouTube? No. Ah, sí, yo puedo colocarla, sí, pero intransparente. Una publicidad que tú pones ahí y te ponen la pasa la cámara, entonces ahí está la publicidad suya. Sí. Pero está bien. Facebook te dice, no, tú tienes apertura con todo salvo que tú no utilices algo que sea de otra gente, que tenga derecho de, derecho de autor. De autor sí, entonces sí. resulta que te amonestan y no te dicen nada. No, no, no. Simplemente te limitan, lo quitan sí, y Te ya. limitan y hasta luego. Bueno, ¿y qué hacemos entonces con las demás? Bueno, tenemos YouTube, tenemos eh, Facebook, eh, ¿cuál es la otra? Tenemos tres. Eh, Facebook, eh, Twitter, Instagram Twitter, y YouTube. Twitter bueno, el Twitter se ha utilizado hoy día para que los políticos digan lo que quieren decir. Sí, sí, sí, sí. Por ahí se dicen cualquier cantidad de cosas. Aumentaron hasta los caracteres para que sí, puedan sí, decir sí, más. para que la gente se desahogue. Sí, sí. Y pueden subir videos, pueden sí. subir fotografías. Bueno, ahí se dan la cantidad de pleitos que, que, que la gente no se imagina. ¿Por qué? Porque se eh, está utilizando un blanco de público y los norteamericanos impusieron esto a tal punto que eh, fue tan mal utilizado que el presidente Donald Trump, la empresa, le suspendió el Twitter claro. a Donald Trump. Creó su propia red social ahora. Eh, sí, sí, ya para hacerle de eso. Sí. Bueno, porque él se negó a usar el avión que le, que le dio eh, el Estado norteamericano, y se negó a utilizar el vehículo que le dio el norteamericano, que creó la, su propia red social, sí. eso es lo de menos. Pero bueno, entonces hay un conjunto de cosas que son bombardeos permanentes, a tal punto que el equipo te dice... Usted utilizó su equipo durante seis horas, sí. durante cinco horas, para que tú te controles. ¿Por qué, Robert? Porque se está generando enfermedades patológicas de uso permanente del móvil, de ese dispositivo. Sí. Entonces hay gente que no puede durar un rato sin el dispositivo, pero hay algo peor. Los niños... Cuando el niño llora, lo primero que le ponen es un dispositivo en la mano, sí, sí. electrónico, para calmarlo. Pero calman al muchacho eh, por ese tiempo, pero le genera ansiedad posteriormente. Claro. Entonces, la gente que calma a sus niños ahora va a tener que cargar con, con una patología médica cuando el niño esté grande. Sí, Ah, sí, sí, usted que me está viendo, tenga cuidado con colocarle al niño en la cuna, la... ¿La tablet? La, tablet, la tablet, una ya o, dentro de la cuna y O su móvil para tranquilizarlo, porque le genera una adicción y le genera una ansiedad. Entonces hoy día tenemos todos esos medios que le llaman medios de comunicación, sí. porque llegan al público, pero un medio de comunicación es esto, sí. Es las variables que, que implica para tú, estos mensajes, llevárselo a la gente. Esto es para educar, criticar, entretener, entre otros factores. Pero, ¿qué tú haces por las redes? Igual eso, no, las redes manejan la morbosidad, fundamentalmente, porque, porque eso es lo que vende. Hemos visto, Darío, ahora que tú tocas ese tema de las redes Precisamente ese nivel de comunicación, vemos que ahora a través de redes sociales se colocan tres, cuatro jóvenes, cinco, con un micrófono delante, con un celular transmitiendo y están haciendo una supuesta radio. Otras veces también esas intervenciones que hacen en una supuesta radio son colocadas a través de un espacio de televisión o de YouTube, como tú dices, y esos son nuevos mecanismos de una radio totalmente diferente. Y tú que eres un periodista con una trayectoria ya bastante amplia, sabe lo que significaba la radio, sabe lo que significaba la televisión y sabe lo que significaba un periódico, un impreso escrito. ¿Qué, ¿Cómo tú entiendes? ¿Estamos mejorando la radio o la estamos destruyendo, Darío? Robert, yo vengo de la radio. Sí. RPQ, eh, La vía y Querida Onda, eh, Radio Clarín, mm. Sí. Entonces, la preparación que hay que tener en la radio está por encima de lo que la gente entiende. Sí. Tú tienes que tener una capacidad para poder describir y que la gente vea en su, en su mente es la generación de pensamiento que el locutor, ese profesional de sí. la palabra, para que el que está oyendo sepa exactamente que frente a mí hay tres banderas y que hay un estudio precioso en donde hay familia, sí. que hay una hay una en la parte verde, que hay varios asientos y que la gente pueda ver eso en su mente. Sí. La televisión, luz, imagen y sonido. Sí. Pero esa, esas, ese trípode tiene una plataforma que se llama producción. Sí. Producción Y tiene otras implicaciones Para hacer televisión Mínimo El que no está viendo no sabe Que aquí debe haber por lo menos entre 9 y 10 personas sí. Para grabar entre 25 y 30 minutos Comenzando por una señora que te maquilla sí. Para que tu imagen sea Lo más nítida Y que se ve, pueda ver bien Luce suficiente como para que Excelente que está ahí pueda llevarle a ustedes a la casa lo que se está haciendo aquí. Ah, y una producción posteriormente en la edición. Sí, sí, sí. Es decir, esto es trabajo, y un trabajo que implica, eh, que implica este, concentración, que implica eh, una práctica sí. constante. Ahora bien, se viene cometiendo una herejía Hace tiempo, y es que cinco o seis personas con cuatro o cinco micrófonos, bueno, aquí estamos en radio tal, sí, sí, le sí. ponen una cámara, entonces, bueno, estamos en la emisora tal, pero resulta que lo están viendo en la casa, porque hacen radio en televisión. Sí, sí. Pero hubo una modalidad, gracias a Dios, parece ser que ya ha concluido, de los insultos, las palabras inadecuadas, sí. dicha que se pusieron de moda, y todavía hay mucha gente que hace gala de eso está y de que moda. entiende que está haciendo una... Eh, una comunicación distinta. Una comunicación sí, hace, distinta. Sí, y entonces, eh, no, porque yo era tal cosa y ahora soy tal cosa. Pero hay otro que dice, bueno, y ahora te voy a hablar en calidad de tal cosa. Sí. Ahora te voy, en, voy a hablar en calidad de doctor, ahora te voy en, cal, en calidad de abogado. Sí. Entonces se quitan los sombreros y las cachuchas en un momento determinado. Eh, esto es un poco más serio. Esto, esto, esto hay que tener responsabilidad. En lo de la objetividad, en aula yo demostré que eso no existe. Lo de la, y lo de la, la, lo de la objetividad. La, la objetividad depende mucho, Robert, de cómo tú puedas apreciar el fenómeno y las condiciones que tú estés en el momento de tú apreciar el fenómeno. ¿Qué fue lo que pasó? A que un, una patana chocó con una bicicleta y el señor de la patana murió. Porque en ese momento la apreciación del fenómeno que tú estabas viendo, eso fue lo que tú entendiste. La imparcialidad depende mucho de cuál es tu procedencia, de dónde tú vienes. Si tú vienes de un equipo, de, de, de, de, si tú vienes de un hogar eh, del Cibao, normalmente nosotros que somos del Cibao somos aguiluchos y somos católicos de la iglesia católica, cuando tú vas a hablar de la iglesia católica, tú te cuidas. Tú te cuidas. Cuando tú vas a hablar mal de tu equipo de las águilas, tú te cuidas. Lo piensas. Tú lo piensas, es decir. Sí. Eh, entonces, eh, la objetividad se perdió. ¿Qué es esto? Esto es responsabilidad social frente a la sociedad. Darío, excelente, como siempre, conversar contigo por aquí. pendiente de retornar, porque sé que quedan muchos temas no? para seguir analizando. Agradecido siempre por gracias la gentileza y compartir con nosotros. ¿eh? Muchas gracias. Y a ustedes, quédense con Robert González. Eso es así. Hacemos una pausa, venimos ya con la parte complementaria de este su espacio.